pausa, yo quería decir, pero ninguno de estos mal educados me permitieron ah. decir <risa> Dígalo ahora. quería ah. decir que no se fueran porque íbamos a tener una de las entrevistas más interesantes del programa porque está con nosotros Carmen Joel Ureña, asesora Hola. empresarial Hola. que tiene una Hola. serie de proyectos y de ideas <risa> que va a compartir con nosotros Así. buenos días Carmen Buen hay días. además una chica de Telenor, claro. Claro, claro, no, no, no, buenos, telenor. Días, buenos días Carmen placer de tenerte acá Gracias igual, gracias caramba, gente muy conocida aquí, muy mm. querida, mi primo Fulvio ahí, ¿sí? Sí, sí. y mi amigo Francis de sí, hace sí, muchos, no, no, no, años. muchos años. Sí. Gracias. Bien, como dice Amado, pues claro, en el día de hoy tenemos muchas informaciones interesantes, ya nuestro compañero Gerjan o Warner, nunca, me, nunca sé cómo es que lo prefiere que le diga, <risa> pero... Como quiera, quiera. quiera. Quiero Quiero como quiera, como quiera, la gente me dice que ya, ya, yan, yan, yo lo recibo como quiera, Cumpleaños, es flaquito, Quiero ya le ya. dicen. Fue el sábado, o fue, la fue la el sábado, oh, la la... fue el sábado, así que lo que van a hacer es que la sorpresa le cogió lo tarde. ponchecito, te cae bien todavía. Sí, pues yo lo recibo, eh. Ponche. Nidia. Yo recibo todavía. Oíste, Nidia. Compartes conmigo. Yo, Eli. que sí? Tú me estoy oyendo. ¿Oíste, Nidia? Sí, Nidia, es rico, señora ¿Sabemos? Atención, Nidia, unos ponchecitos. Vamos ahí. a aprovechar el tiempo que se te lleva el señor se vas y, y no llamada. hablamos no, ya, de tú. Sí, sabemos se de que eres la asesora. Empresarialidad femenina. Así sí, es. Eres asesora empresarial y, como bien decía Amado, siempre te has desenvuelto en estos temas de emprendimiento, Así de formar eh, jóvenes en esta línea y toda tu vida gira en torno a eso, aparte de la comunicación. Así mismo. Empresarialidad femenina. ¿Qué tienes para decirnos sobre esto? Mira, Empresariedad Femenina es un programa que se viene desarrollando. Inició fue en El Salvador hace unos 10 años y después lo hemos tratado de extrapolarlo a diferentes países de la región SICA. Y nuestro país es uno de esos privilegiados. Ya Warner Young tuvo la oportunidad de conocer unas 25 chicas sí, maravilloso el año pasado que sí. participaron de este programa. ¿Las chicas o el evento? No, todo. Eh, todo. todas. Las chicas también. Yo le decía incluso, <risa> escúchame que te interrumpa, que cómo era posible que habían juntado tanto liderazgo en un solo grupo. Así. O sea, el liderazgo juvenil en materia femenina estaba completo en ese grupo inicial de, de, de, de ese de, programa. ¿no? Entonces, Muy el bueno. programa lo que busca es eh, capacitar y entrenar a mujeres empresarias. Mujeres que tengan ideas de negocio, pero ya con una idea bien encaminadita. No es que solamente llevarte una idea de, un ejemplo, ir a, a un viaje a la luna y negociar eso. Obviamente, esa es una idea de negocio que no se puede hacer real ni factible en este momento. Sino una idea que ya tú tengas eh, un, el primer paso. Que tengas tu estructura más o menos, porque la estructura te la estaremos enseñando allá en el programa. Y mujeres empresarias. ¿A qué me refiero con mujeres empresarias? Mujeres que ya tengan sus negocios de tres meses hasta seis años son las que pueden participar del programa. El programa es limitado. Es un grupo muy limitado, muy restringido, porque todo lo que tiene calidad, pues necesitamos tener mujeres concentradas. No es un programa feminista, es lo primero que hay que decir, porque mucha gente se imagina, de vez no, eso es para feministas. No, no somos feministas, yo no soy feminista, porque yo entiendo que tanto el machismo como el feminismo para mí es lo mismo. Son dos situaciones totalmente... Eh, sí, son, son ambas, son al extremo, tanto el machismo como el feminismo, sino mujeres... Lo que se busca aquí es la región SICA, la Universidad Católica Nordestana, es también precursora de este proyecto, junto con el Ministerio de Industria y Comercio. Nada político, ¿eh? A por si acaso. Sí, <risa> es verdad. Sí. Simplemente es algo que lo que busca la región SICA es... La política no es mala, lo malo son las que la hacen. Son los partidos, los partidistas, lo lo hacen, son lo que los seres humanos que, que dañamos, sí, dañamos dañamos mucho, mucho. y dañamos. To... La política es hermosa realmente, es bella. Pero nosotros los seres humanos tenemos ese toquecito que queremos desviar siempre las situaciones. Pero volviendo al caso. lo de empresarialidad Femenina es un programa, es un proyecto que, como expliqué, viene desde de El Salvador. Se implementa allí desde hace unos 10 años y se ha decidido traer a los diferentes países de la región SICA. Entonces, aquí se busca empoderar a esas mujeres que tienen sus negocios a que aprendan a ser líderes empresarios. ¿En qué sentido? que aprendan a hacer la estructura de sus negocios, que aprendan a hacer un estudio de mercado, que salgan a la calle e investiguen quiénes son sus clientes ideales. Estas chicas van a salir de este programa con una estructura completa, desde tu propuesta de valor, desde tu misión, visión, hasta tus costos, tus presupuesto, es decir, organizar y administrar su negocio de forma organizada, valga la redundancia. Y tu casa también, porque obviamente somos mujeres, somos seres humanos, tanto hombres como mujeres, tenemos también que dedicar tiempo a otras actividades y a otras necesidades. Y parte de esto es eso, es enseñarnos a que nosotras manejemos y administremos nuestro tiempo de madre, de esposa, de hija, de hogar, de trabajo, de empresaria, y podamos hacer un negocio que sea perdurable en el tiempo. Carmen, cuando tú hablas de la región SICA, te estás refiriendo al, a la región de influencia del sistema centroamericano. Exacto. Ok, del SICA. El sistema del okay, Me parece que hasta ahora son nueve países que lo componen. Sí, incluyendo, Entonces, la sí. incluyendo la República Dominicana. Todos Todo Centroamérica. Todo Centroamérica. Nosotros perfecto. fuimos como una ñapita. Estuve el Caribe, sí, no entraron, sí, claro. porque no, no estábamos ni siquiera... No, nos, ¿cómo metieron nos metieron. Nos eh, metieron. Esos adiestramientos que le dan a las mujeres incluyen también facilidades crediticias para desarrollar las empresas. ¿En qué sentido facilidades crediticias? Eh, si hay alguna viabilidad a través de este organismo, como es el SICA, de accesar a fondos especiales. Ok. El programa piloto, que fue el que hicimos este año, sí tenía esa facilidad. Se le dio un capital semilla a unas cinco mujeres. En, realmente en el país fueron a 50 mujeres, porque este programa se realiza a nivel nacional. Ahora este programa es asumido por la Universidad Católica Nordestana y es asumido por el Ministerio de Industria y Comercio, específicamente el Viceministerio de MIPIMES. ¿Qué ocurre ahora? Ahora no tenemos los fondos para el capital semilla, pero lo importante de esto no es los fondos que se quedan con las cinco mujeres de, la, de nuestra región, de nuestra provincia de Duarte, que los ganan, sino es el conocimiento y el aprendizaje que ellas adquieren. Es una beca completa, se le incluye desde el almuerzo, refrigerios, todo el material de apoyo. Lo único que usted tiene que llevar allí es su mente disponible, su deseo de crecer y de ser una mujer líder en el, en el negocio, en el mercado, en lo que es el empoderamiento femenino, en referencia al área de negocios, al área empresarial. Así, una cosa, okay. no sé si me he perdido en la parte que tiene que ver a quién estás convocando, a la mujer per se, o a la mujer que tiene en algún modo un pequeño negocio o que, mujer, tiene, eh, que tiene negocio. alguna... Es lo que quiero <risa> Es a la mujer empresaria que está A las convocando. emprendedoras. A las emprendedoras. Que tengan un, su negocio, que haya iniciado mínimo no tres meses. No a quien meses. tenga una idea. No. Eh, vamos a dar una porción de unas cinco participantes con ideas de negocio, pero ideas de negocios viables. Se van a evaluar. Van a evaluar. Entonces, okay. como es una beca... Y, y concretas, un, deben de ser. Eh, eh, sí, una idea. Sí. Eh, que tengan por lo menos... Eh, que hayan hecho que que sea un esquema, mínimo una ya. venta, un esquema, una idea ya más. Ya. Que sí. sea viable, que un sea posible. Un proyecto. Entonces... Para usted participar para la femenina, tiene que hacer una serie de postulaciones, tiene que llenar unos formularios, unos requisitos. Y en base a esas postulaciones y a esos requisitos que usted llene al formulario, se evalúa su perfil y después, entonces, se decide una mesa si es seleccionada. Se decide, primero pasa por el, el colador de acá, de San Francisco de Macorís, y después envían esos documentos a Santo Domingo. Entonces, en Santo Domingo vuelven y hacen la, la revisión. Uh -huh. Y entonces, ahí deciden quiénes participan en el programa. Eh, yo, Eli, te he escuchado en, en, en la parte que tiene que ver para eh, que la dama o la emprendedora, la persona que tiene su proyecto, pueda asistir a esta formación. Y el escucharte, me imagino que tal vez quienes te escuchan, eh, lo ven como un poco difícil, porque no hablas de que debe de, se evalúa aquí, luego se manda a Santo Domingo, que es restringido, eh, y una serie de, de condiciones. Me gustaría que en ese sentido, pues como que nos... Explique de manera más detallada qué necesita la mujer, aparte ya, eh, por supuesto, de tener eh, su proyecto o mínimo tres meses a seis de un negocio. Alguien nos escribe, ahí mismo te digo que cómo es... Eh, ¿Dónde hay que inscribirse, aprovechas Perfecto. y le planteas más sencillo, vamos a decir para que no crean que es algo súper difícil sí, para que no nos confundamos, miren, sí. no es difícil entrar, ¿en qué sentido se le evalúa a la mujer que quiere postularse? tiene que tener el tiempo disponible, es lo primero porque es un día a la semana completo, desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde tiene que estar, eso tiene que tenerlo en claro, que tenemos que tener ese tiempo de ese día, un día a la semana tenerlo disponible para el programa tiene que tener deseos de crecer tiene que tener, obviamente, un negocio que ya haya iniciado, que tenga mínimo tres meses y que tenga un máximo de seis años. ¿Por qué lo hacemos con un mínimo de tres meses y un máximo de seis años? Porque, si hay mujeres que ya tienen su negocio más tiempo de ahí, ya son mujeres que están más capacitadas y más preparadas. Entonces, las que lo necesitan ahora mismo son estas mujeres que todavía su negocio han arrancado, pero que no tienen ese plus, no tienen esa suma que necesitan uh -huh. y ellas no tienen esos conocimientos para poder seguir creciendo en el negocio. Y, pues, generar más empleo, generar mejores sustentos de vida y otras situaciones que vienen por ahí más. Entonces, me dijiste que cómo logran hacerlo. Pues, hoy tenemos nuestra primera reunión informativa, donde ahí le comentaremos todos los pormenores, todos los detalles de este programa en perservidad femenina. Hoy nuestra reunión es en la sede de la UDNE, ahí frente al parque a las 5 de la tarde nuestra primera reunión. Ahí llenaremos llenarán los primeros formularios, son sencillos los formularios, nombre, dirección, qué tipo de negocio tiene, nombre de negocio, si el negocio es formalizado, si no es formalizado. Pero eso son eh, preguntas muy genéricas, okay. muy sencillas, Carolina, Carga, rutinarias. ¿Cuántas veces o sea, al año se se eh, Ahora pregunta. mismo lo hicimos este año y lo vamos a hacer o al año que viene otra vez, ahora. a partir del 2020. Pero sí, bueno. la idea es que sea una vez al año mínimo. Estamos tratando de que sea una vez al año el programa. Se, vuelvo y repito, se hace a nivel nacional, así es que es conjunto con toda la, la mayoría de universidades del país. Está participando la UAS, UNFU, Kamaima, sí. Intec. intec eh, Guapa, aquí estamos con la Universidad Católica Nordestana, que ha dado un apoyo increíble a este programa de los MIPIMES. Así es que acérquense al Centro MIPIMES también, que está en la sede de la Universidad eh, acá de San Francisco de Macorís, la Universidad Católica Nordestana, frente al parque, ahí pueden acercarse. Y si eres hombre también, pues te damos los servicios de asesorarte en tu negocio. Carmen, sí. nosotros tuvimos la oportunidad de participar dentro de, sí. de, del programa con unos trabajos de producción que elaboramos junto a ella y pudimos conocer parte de, de lo que es el impacto. Pero con tu experiencia, el ya lo que tuviste, a partir de que ya se inició el programa aquí, ¿cuál es el impacto positivo que se pudiera destacar de el antes y, y el después? después. Uh -huh. Mira, el impacto positivo que se destaca es el empoderamiento que tienen ellas de creer en sus negocios y de saber que sus ideas de negocios son factibles. Entonces, otro impacto es que muchas de esas chicas lograron incrementar sus ventas hasta un 50% en sus negocios. Otras pues también no cayeron en quiebra porque se dieron cuenta que el negocio tuvieron que abandonarlo en un momento determinado porque también se te enseña eso. Si tu negocio en ese momento no está bien estructurado y tú no tienes las competencias para tú poder realizarlo o no tienes el tiempo o los recursos en ese momento para que no tengan deudas, pues deténlo ahí, continúa tu programa y seguimos trabajando contigo. Ya en un futuro pues tú decides si vuelves a reintegrarte en o otro sea que negocio. O es un programa realista, es dice, realista. Si no se puede por el momento no se puede. No se puede. Tú puedes seguir en tu programa de capacitarte pero entonces suspende el programa. Claro, es con, ya una conciencia tuya y tú decides si suspendes o no, tú eres la que decides si te sigues endeudando o si, sigues, o si te llegas hasta la quiebra, o tú suspendes tu negocio y ya en un momento, en otro futuro, tú lo puedes continuar. Actualmente, Nunca nos pasó eso con una chica ¿cómo están esas chicas que eh, pasaron por ese primer programa? Yo creo que esa esa pregunta te la voy a responder mejor si nos invitan con las chicas. Sería bueno, sería bueno para que ellas sean las la que hablen. Que eh, Vamos a poner un día para que sean ellas las que hablen y así ellas, y ustedes vean y, y palpen y la y realidad. Es, de... una va es una forma de de motivar claro. a otras como a Carolina, que debiera de estar ahí. Porque es una sí. emprendedora. En la anterior, eh, yo me invitó a, pasar, a participar y no podía en ese momento. Es que tienen un no, gran reto. No, un no importa que sean ricas no. o pobres. No, no. en, no sí, en el primero En el primero, en el primer no, programa. Poderosas, muy buenas. Muy dura, yo no vi empresarias gracia. muy duras ahí. Sí. Gente muy no, pero qué bueno, hay que resaltar no, estas que iniciativas, claro. claro. Sí, claro, eso es lo que fácil, se busca. Fuera. Sí, miren, ahora mismo hay un auge de mucho emprendimiento y está esto del emprendedor, el emprendedor, y vienen muchos negocios, vienen muchas personas con ideas y con estructuras de negocios súper buenas. O Entonces, sea, si no estamos a la vanguardia, si no estamos, si no conocemos bien qué es nuestro negocio, quiénes son nuestros clientes, qué es mi, mi estudio de mercado. ¿Qué es realmente mi propuesta de valor? Pues entonces los que vengan más adelante de mí o más atrás de mí me van a arropar y yo no podré salir adelante y mi negocio con el tiempo se me va a caer. Y lo que buscamos es que el negocio que usted tiene en este momento sea un negocio sustentable, sea un negocio que le dure muchos años y que usted sea un ente como mujer y como so y parte de la sociedad que proyecte y que produzca más empleo, es decir, mejor vida a los demás que están a su alrededor. Entonces con esto eso es lo que se busca, es la incrementar la economía a nivel nacional y a nivel también regional con la región SICA. La competencia fuera es feroz y pero quien no muy, se pone a la par sí. eh, lo sacan del mercado. No, no, y cada día los temas son distintos. Pueden ser, pueden, podemos tener la misma estructura en conceptos y en conocimientos, pero hay actualidades, hay actualizaciones que se van dando y que muchas veces nos estancamos y nos quedamos ahí y entendemos que es lo mismo y que la corriente del cliente es esta y que el cliente ideal es este. No, el cliente cambia, las generaciones cambian. Cada día, bueno, ahora vamos a entrar en una década nueva, vamos a entrar en el 20%. Sí, en el año del, del 2020, es una década donde vienen cambios nuevos, donde vienen estructuras nuevas y hay que saber y hay que estar preparado para esto que viene nuevamente. Carmen, con relación a la apertura que tienen las redes sociales y los medios de comunicación actualmente... Este programa está actualizado. O sea, pues, Se cuenta Recibe? que los negocios ahora tienen una nueva sí. forma de, de desarrollarse, incluso hasta de, de publicitarse y de venta. Pues ¿Está sí. actualizado este programa? Sí. Este programa viene eh, es viene con la línea Lean Startup. Seguro han escuchado de este, de este método. ¿Cómo, la, cómo, cómo, Lean Startup, el método, el modelo Canvas, el ESO Canva, de Steve Black, de Eric Ries. El nombre es en inglés, pero yo te lo sí, bien, así. Entonces, eh, tiene una idea de que es muy moderno. Es un programa que te... es actualizado. Y las los ideas de negocio, los negocios que son a través de las plataformas digitales, encajan también para el programa. Tanto negocios tradicionales como negocios no tradicionales. O sea, la persona que tiene una tienda... Virtual. De, de, virtual. Hay o sea, gente que no tiene la mercancía per se, sino que... Los freelancers también pueden participar de este programa. Las freelancers. Carmen, sí, ahí okay. la preparan también a esas empresarias para tener... ¿Cómo adaptarse a una economía tan informal que cambia sí, tanto tan las reglas? sí, sí se, le, se le ayuda, se, se le adapta. ayuda. Sabes también que eso depende mucho del ser humano, porque cada ser humano sí. asume y responde a la reacción de distintas a maneras según lo que esté en su entorno. Entonces, si tú no tienes una inteligencia emocional clara y no te manejas bien, de como, como tu inteligencia emocional no la cultivas, entonces es difícil que tú te adaptes. Pero eso depende del ser humano. Sí también se le trabaja lo que es la parte de la inteligencia emocional. Eso lo trabajamos allá sí. para que sí. podamos adaptarlo. Entonces, recordamos, hoy a las 5 de la tarde, nuestra primera reunión informativa en la sede de la UTNE, en el Centro MiPymes UTNE. Esta es una iniciativa que aporta y apoya mucho nuestra Universidad Católica Nordestana. Gratis para ti, pero no gratis para el Estado ni tampoco para la sociedad, porque somos nosotros todos los que pagamos estos impuestos para que esto sea parte. Así que aprovechemos. Hombre y mujer, asistan al Centro MIPIMES UTNE, que ahí les recibimos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Carmen Joely. Ureña, asesora empresarial y además está ofreciendo a través de las MIPYME, Industria y Comercio, Industria y Comercio eh, y la Universidad, la Universidad Católica. Católica Nordestán y estos organismos que buscan impulsar el emprendimiento, y en este caso las yo una, una estrella tiene un discurso embriagador, no hay forma de decirle gracias, que no. muchísimas gracias, excelente. Sí. Y la promesa viene, las chicas vienen para acá, para ah, que hablen sí, ellas mismas del programa. Sí, vamos a una breve pausa. Nosotros continuamos más aquí en De Mañana, no se despegue de su pantalla.